Hola gente, soy yo, Jose soy y Vamos a... Estamos aquí un nuevo video para este canal, pero me trae. Eh, vamos a hacer un nuevo video de reacción. Eh, algo de la gente dice, ¿no? Pero... Acá, error de ligar la explicación con la gente dice, no sé. Y veo a la miniatura, dice técnica de amor o algo así. Ay, ¿qué, qué carajo que decir con... De, con ligar y todo eso en un anime, ¿no? Ay, no sé, me parece... Va, va a ser un video muy raro ¿no? <risa> para las claras. Pero primero vamos a ver este. Así para no estar muy perdido de la realidad, así que vamos a ver este Este es corto, ¿no? de Conitun y bueno, acá dice Fan de las Quintillizas, ¿sabes cómo es esto Los fans, las quintillizas son un conjunto... Los fans de las Quintillizas son un conjunto de personas que idealizan a las mujeres Se pueden pedir tres deseos serían ser millonarios, viajar por el mundo y tener un harem como el de las Quintillizas no, prefiero el aren de Ronaldinho <risa> no pero si le sacaras los accesorios No las podrías distinguir Se drogaron en, si las... no en las fiestas clandestinas Y si los pesca las policías No las podrías distinguir Se drogaron en las fiestas clandestinas Y si los pesca las policías Dicen que Nino se las brindó Se quedan tranquilos con que el protagonista Solo tenga que elegir una Así las demás se quedan para ellos Las quintillitas oh, no. son todas perfectas El fondo más grande es el de Nino Y para ellos Las quintillas. Eso tienen que quedar claro, las minas no son como las monas chinas. Eso ya tiene que ser muy obvio, porque las hacen todas perfectas, tienen una perfección, como la mujer de vida real y nosotros tenemos todas las imperfecciones todas en las caras. Y, car y, car y carajo, ¿eh? No sé. Lo más obvio del mundo. ¿sí? perfectas. El fandom más grande es el de Nino y el de Miku. Nino es una buena quintilliza porque se cortó el pelo y se confesó. Ah, pero mira qué confesión. Son sadomasoquistas y sueñan con que una de ellas les dé una cachetada. Creen que Miku no. es una de las mejores solo porque piensan que escucha openings de anime con sus auriculares. Ven las quintillizas ¿Eh? porque son cinco linduras y las llaman quintidiosas. Dicen que es para entretenerse, pero se quedaron dormidos con la primera temporada. Es que no pasa nada no sé <coughs> para entretenerse, pero se quedaron dormidos con la primera temporada. <risa> ¡Es que no pasa nada! <risa> es normal no superar a una chica por 5 años y tener una foto en tu billetera? ¿Quieren ser profesores ¿Eh? particulares, pero desaprueban todas las materias? Les dicen que <risa> a las 5, pero en la vida real serían así. ¿Se imaginan jugando toda la noche al Counter Strike con Miku? ¿Perdonan a Nino por drogar al protagonista, pero no a mí porque me pareció mal la primera temporada? En fin, la hipocresía. ¿Piensan que el anime va a tomar un camino distinto al del manga? <risa> ¡Ilusos! Sí. Ya sé por qué nadie se me confesó. Debe ser tímida como ella. Dejan la cámara apagada. Ya sé por qué nadie se me El anime va a tomar un camino distinto al del manga. <risas> Ilusos. Ya sé por qué nadie se me confesó. Debe ser tímida como ella. De ¿Y ¿No porque son feos? <risa> es porque eres feo. Debes saber que... So <risa> apagada y se van a hacer otra cosa mientras tienen clases virtuales romperán las mangas que tienen en su colección si su quintilliza favorita termina soltera muchos creían que ichika era la mejor hasta la segunda temporada. Tampoco entienden las preguntas de Futaro. Quieren que una chica se les confiese como Nino. Aunque los haya tratado mal durante todo este tiempo. Dicen que es sano que la chica a la que le gustás se pelee con sus hermanas con tal hace quedarse contigo. Itsuki es el mejor personaje. Bueno, lo admito. Eso lo digo yo. Pero si estás de acuerdo, comentalo. Se quedaron con ganas de ver el lunar de Miku. Y por último, las quintillizas de Stojonen. Esto video fue para que quedemos más despiertos, a ver la burrada que dice en este video. ¿Por qué Futaro, entre todas las quintillizas, elige específicamente a Yotsuba? Y es que te me tendrá eh, buenas tetas, ¿no? <risas> Tenemos que platicar muchas, pero muchas cosas para saber por qué tomó esta decisión. Creo que está de más decir que te vas a llevar muchos spoilers de la película. Si tú me lo He preguntaras a mí, el amor no es como un espectáculo de... Y es que te voy a decir algo. Si tú me lo preguntaras a mí, el amor no es como un preguntes? espectáculo de fuegos artificiales en un festival. No es algo ruidoso, es trabajo. Y No, no es un anime. ...pagante <risas> e, e imponente. El amor para mí... Es silencioso, es hermoso y es quieto. Es muchísimo oh. más parecido a estar en la cima de una colina viendo el cielo, oh. observando cómo las nubes se mueven poco a poco. Y aunque seguramente no entenderás por qué utilicé este ejemplo... El amor es una mentira, ¿no? ¿no? No, bebe, mayina, no, no, lo, vamos a verlo poco a poco y seguramente lo comprenderás Este tipo es virgen, ¿por qué me está hablando de amor? Mejor que haga una canción de Dragon Ball Z o de lo que sea que hablen los vírgenes Y sobre todo seguramente aprenderemos algunas cosas sobre el amor en este camino Así que antes de ver por qué eligió específicamente a Yotsuba Mejor veamos por qué no eligió a las demás Sobre todo empezando con la más popular y esta es... Miku, porque si ella desde el anime fue la... La, de mis la primera en que desarrolló sentimientos románticos hasta Futaro ¿Por qué no fue la elegida? Incluso con Futaro sabiendo que ella estaba enamorada de él Aunque nunca lo hubiera dicho Y es que este precisamente fue el problema Y es que si tú me preguntaras a mí ¿Cuál hubiera sido la quintilliza con mayores posibilidades de quedar con Futaro? Seguramente el segundo lugar se lo llevaría Miku Pero precisamente ¿Por qué el segundo y no el primero? Y es que tiene todo que ver con la inexperiencia de Miku en temas románticos. La situación con Miku es que llegó a ser de las más cercanas desde el inicio con Futaro. Él tuvo que ir descubriendo que le gustaba todo este rollo de los señores feudales y la historia japonesa para intentar enseñarle. Y conforme fue pasando el tiempo, llegó el enamoramiento. ¿Pero qué pasó exactamente aquí? Bueno, como sabes, Miku aprendió a cocinar porque una de las características que a Futaro le gustaba de las chicas es que cocinaran bien. Y aunque ella era pésima, Ya se fue la mierda. ¿Cuánto va? ¿Y un minuto se fue, carajo. Eh, ¿Qué es lo que te gusta de una chica? Que cocine bien. <risa> claro, güey. Es... Hay que aclarar, es un anime japonés. Japón es uno de los países más machistas, así que no sé. Encima para esto lo intentaba una y otra y otra y otra vez. De hecho, nosotros como audiencia siempre vimos cómo ella se esforzaba de una u otra manera por hacer feliz en las cosas que creía que le iban a agradar a Futaro. Pero siendo completamente honestos, desde que desarrolló sentimientos románticos por él, se terminó alejando mucho. De hecho esta misma confusión hizo que dejara de pasar más tiempo con él y que en los pocos momentos en que estaban juntos ella terminara haciendo berrinches por encelarse de sus hermanas y terminaba haciendo cosas por Futaro que pues a él realmente no le importaban por así decirlo como que mucho. Y esta indecisión fuera de ayudarla terminó separándola mucho más de él. Obviamente esto tiene todo que ver con las inseguridades propias de Miku. El hecho de saber que podría no ser correspondida en sus sentimientos le daba mucho miedo. Cosa que es perfectamente entendible, pero también tienes que entender que Futaro nunca está en la obligación eh, Miku es un eh, prototipo de waifu de Hinata digo, digo una mina es como Miku nadie eh, y si, siquiera hombre, bueno eh, si sí, hay hombres muy sumisos que son tremendo boludo, eh, pero no no boludo nadie es así tan exagerado Ay no te confieso, no quiero confesarte, no, mejor otro día, no, eh, ah, yo quiero confesarte si apruebo un día después, ah no, otra, tengo un puntaje, no, mejor no. Eh... La de entender las indirectas De Miku, es cierto que ella le dio Un chocolate de San Valentín, pero la cosa es que Le estaba dando chocolates diarios desde enero Todo se resuelve hablando boludo. Precisamente para practicar Entonces digamos que Futaro no lo tomó De la manera romántica, pues porque ya Se había convertido a ese punto en una rutina Y viendo el tema de lo de la cocina Futaro pensó que Miku simplemente quería Superar a Nino, así que tampoco lo tomó Por ese lado, aunque nosotros Como espectadores era muy evidente Porque Miku misma decía que le gustaba futaro él tardó mucho tiempo en darse cuenta de esto por lo que puedo decir que de bueno también es una había que estirarlo <risa> también <risa> y para vender y te, boludo en Miku aprendemos la siguiente lección. Está bien ser prudente y aproximarse poco a poco a la persona que te gusta. Pero esta persona no está en la obligación de entender tus indirectas o de seguir tus juegos. Si quieres ser correspondido, la única manera de hacerlo es ir al grano y ser lo más directo posible. Está perfectamente... Che guacha, tenés una, una ricas tetas y un culo que me gustaría partir. ¡No, no! <risa> el directo al grano. Eso puede malinterpretarse un poco, ¿eh? Así que no. Mente bien que esperes hasta que sea el momento correcto y que estés seguro de que le gustas a la otra persona. Pero también, si te tardas demasiado, la otra persona podría considerarte nada más que un amigo o amiga. Y créeme que... Oh, amigo, la frenza. Que va a ser muy difícil que salgas de esa zona Creo que si Miku se hubiera declarado al final de la primera temporada Cuando ya tenía varios meses de haber estado con Futaro Pues hubiera tenido grandes posibilidades de quedarse con él Pero entre más tiempo dejaba pasar Esto simplemente se ponía más y más difícil Porque también debo decirte una cosa Si esperas demasiado, otras personas aparecen Y en este caso, fueron las otras hermanas de la misma Miku Quienes estaban interesadas con el tiempo en el mismo Futaro y aunque varias de ellas ya sabían que Miko estaba enamorada de él, llegó un momento en que ya no les importó por... Todo el tiempo que ella estaba dejando pasar ¿Es esto mala onda? Depende de cómo lo veas La situación es que si ellas están seguras de sus sentimientos Como por ejemplo Nino Y está Miku, quien todavía está indecisa Si la que está segura toma el primer paso La otra no puede culparlo Puesto a que las personas no las puedes apartar de manera eterna Por lo que no puedes culpar a otros si toma la iniciativa Y es que precisamente hablemos de la segunda persona Y esta es Nino si te soy completamente honesto en cuanto a estrategia para acercarse a Futaro, creo que ella fue sin dudas la mejor. En el momento que se dio cuenta que estaba enamorada de él, se lo dijo. Y cuando él no escuchó se lo repitió y más fuerte hasta que entendiera, básicamente. Asimismo fue la única que nunca cayó en las trampas de chica, es decir, no sé que no le dieran un regalo en su cumpleaños porque iba a estar ocupado con los exámenes, y Nilo se puso así como de, bueno, si tú no le quieres dar regalo pues no se lo des, así mejor, yo seré la única que le dé regalo en su cumpleaños, o sea lo que digas, no me importa en lo absoluto. Para mí lo primero es que Futaro se sienta bien, cosa que de hecho aunque no lo parezca, sí tomaba en cuenta recordemos que su regalo de cumpleaños para Futaro eran unas velas aromáticas porque él decía que no podía dormir bien. Ah, chota de mierda, me gusta una vela. Son millonarios porque me una vela de mierda. Es <risa> la más egoísta de todas las hermanas. ¿Por qué no me la computadora? Para enseñar... No, tía, para enseñar esto. Y además la peor portada. Y es que no confundamos una cosa. Las estrategias que ella aplicó para acercarse sí. y declararse a Futaro, creo que todas estas fueron correctas y lo hizo de la mejor manera. De hecho es increíble, porque no solo fue la mejor de todas las hermanas, sino que personalmente también creo que fue una de las estrategias para enamorar a una persona de las mejores que he visto en los animes recientes. Pero si su estrategia fue tan buena, entonces ¿por qué la rechazaron? Bueno, y es que aquí hay dos cosas independientes. Una es el método de cómo te declaras y cómo tratas a la otra persona. Y la otra cosa es que si sí le gustas de por sí a esa persona. Porque puedes aplicar el mejor método de la vida, pero pues si no le gustas a la persona, pues no le gustas y ya. No importa qué hagas, no hay nada que hacer. Y es que créeme, ni no estaba completamente consciente de que podría ser rechazada en cualquier momento. Y pues no se equivocó. ¿Pero por qué? Para eso veamos las cosas un poco desde la perspectiva de fútbol <risas> El otro eh, lo cacheteó ¿no? No sé, siempre le lleva la contra. Algo de miedo tendrá fruta, ¿no? Al, claro, al Nino. Y es que, a pesar de todo, Nino siempre fue el mayor problema dentro de la casa de las hermanas. Siempre fue la más berrinchuda, la más conflictiva. Sin dudar que él tenía que cuidarse a cada momento de ella. Porque cualquier cosa mala o mínimamente que hiciera mala que él podría hacer, terminaba siendo un gran problema. Así que, de alguna u otra manera, terminó desarrollando un poco de miedo hacia ella. No solo miedo, es más. Falta de de confianza. Recordemos que la primera vez que lo vio, ella le ofreció agua, pero esta agua venía con una droga que lo hizo dormir y al final lo terminó mandando hasta su casa drogado. Digo, yo creo que esto fácilmente podría ser denunciable ante la policía. Y es que ojalá se... No, no tendrá una consecuencia con la droga esa, ¿no? Me engañaba alguna parte del cuerpo ¿no? Nada solo ahí Pero es que lo hizo varias veces Como en el restaurante del hotel de la segunda temporada Donde literalmente ella Aún sabiendo que él estaba intentando decirle Que él no era el tipo disfrazado Ella seguía interrumpiéndolo Tanto que terminó citando al mismo Fútaro Para comprobar si era Quíntaro El tipo rubio Y resulta pues que obviamente si sí lo era Volviéndolo a drogar de nuevo Y es que precisamente hablando de Quíntaro Que era como un alter ego del mismo Fútaro Recordemos que él adoptó esta personalidad Simplemente para poder rescatar a Nino cuando ella se iba cayendo de un barranco y luego tuvo que actuar en base a esto pues para que ella no se echara a correr de nuevo y no se pusiera en peligro, a Nino le terminó encantando este tipo, pero recordemos que más allá que por su actitud o cualquier otra cosa fue por el hecho de que estaba guapo para ir directo al grano a Nino le gustaba la apariencia de Fútaro cuando se ponía rebelde y fue hasta que se dio cuenta de esto que empezó a evaluar todas las demás cualidades buenas de Fútaro y él obviamente es consciente de que ella se enamoró de él simplemente por una apariencia falsa y que fue hasta que se dio cuenta de esto que empezó a evaluar todas las demás cosas pero desde su punto de vista ya era muy tarde ya no podía confiar en ella sentía miedo cuando estaba cerca claro que la protegió y la cuidó igual que a todas sus hermanas pero no tenía un rango de confianza lo suficientemente grande como para tener algo a largo plazo con ella para ser completamente honestos dudo muchísimo que futaro haya sido Quiera considerado una relación romántica Con Nino a largo plazo Y que si alguna vez lo hizo Fue simplemente porque fue la primera en declararse Pero viéndolo de manera general No creo que en ningún momento Ella haya tenido posibilidades de estar con él Y es que a esto quiero sumar otra cosa Si te das cuenta, Nino cambió Completamente su actitud hacia Fútaro Cuando le empezó a gustar, es decir Le hablaba con apodos de cariño Empezaba a tratarlo amablemente, buscaba Que se sintiera bien, cosa que nunca había hecho Antes, de hecho todo al contrario, siempre intentaba perjudicarlo sin contar que su personalidad su ególatra y mal creada, seguían estando ahí entonces recuerdas la analogía que hice al inicio del video, aquel que el amor no era como un festival de fuegos artificiales bueno para mí, Nino es ese festival de fuegos artificiales Está en plena etapa de su primer amor, de su primer enamoramiento Y tiene todas las hormonas y todo el enamoramiento hasta el tope Haciéndola cambiar literalmente de actitud con él Y siendo una persona casi completamente distinta Me estoy dormido, que te... decirte algo. Si conoces ya un poco de relaciones Te darás cuenta que entre los tres meses y el año Después de que pasa la etapa de enamoramiento Esta se termina Es decir, la etapa de enamoramiento es aquella en que quieres estar mucho con la otra persona Persona, quieres complacerla, quieres hacerla sentir bien, quieres que te haga sentir bien, y muchos sentimientos bonitos pasan. Pero después de todo este tiempo, ¿Esto me las me rutina, en la Esto. cual verás que las cosas quizás no eran oh. tan interesantes, donde te empiezas a percatar de los defectos de esta persona, en donde empiezas a ver realmente cómo es, ya no con los ojos del amor, sino con tus verdaderos ojos, como verías a cualquier otra persona. Y aunque ese deseo de estar con ella siga ahí, seguramente es muchísimo, pero muchísimo. Te termina con un tío en la cabeza. No, ¿no? Y es que con esto te quiero dar un consejo. Las personas pueden llegar a cambiar durante la etapa del enamoramiento. Pueden ser literalmente personas completamente distintas contigo. Pero una vez que este pase, vas a ver su verdadera cara. Así como esa persona también verá la tuya. Quitando esa cortina de enamoramiento, los verdaderos rostros aparecen. Y aunque una persona normal tarde meses en llegar a este punto, la verdad es que Futaro ya lo sabía. Ya conocía muy bien a Nino antes de todo esto. Sabría cómo sería Nino una vez se acabe ese. Esa etapa de enamoramiento. Sabía que aunque pudiera cambiar poco a poco, seguía siendo una niña malcriada, berrinchuda, inmadura y que probablemente en el futuro pues podría volver a sus conductas de menospreciar a los demás, incluyendo a su propia pareja. Y es que esto sumado a la casi total falta de confianza que Futaro tenía en ella, pues me hace decir que literalmente nunca tuvo posibilidades de ser su novia. Y hablando de esto, otra persona que no tenía ninguna posibilidad era Ichika. Y es que déjame explicarte Futaro siempre la vio como una hermana mayor De hecho no hay mucho que ahondar por aquí y chica nunca se declaró directamente Y aunque Futaro pudo llegar a imaginar Los sentimientos que ella tenía hacia él Simplemente para ese punto Ya no podía confiar en ella Y es que Futaro se entera de que le gusta Ichika Cuando Miku se lo dice Pero él se da cuenta que esa chica Que habla no era Miku Era otra de las quintillizas disfrazada ¿Y por qué se da cuenta de esto? Y bueno esto era porque que para este punto él ya era consciente que él le gustaba a Miku, entonces no tendría sentido que Miku después de todo su esfuerzo dijera que le gusta a otra de las hermanas, puesto a que le está poniendo el pie a otra de sus hermanas, cosa que Miku no haría y estaría poniéndole un pie a sus propios sentimientos, entonces por esto mismo él dedujo que esa no era Miku, y ahora sabiendo que no era Miku simplemente tendría que darse cuenta cuál de las otras quintillizas estaba suplantando su lugar, y es que la verdad no era muy difícil, porque ya sabemos que Yotsuba actúa a de cualquiera de sus hermanas, por lo cual ella no era, aparte de que Yotsuba jamás haría algo como eso, también Itsuki era muy mal actuando como sus demás hermanas por su parte no tendría sentido de que fuera Nino, puesto a que esta ya se le había declarado a él y decirle que le gusta y chica sería ponerse el pie a ella sola, por lo cual pues no tiene sentido que lo haga y de nuevo pues Nino es demasiado egoísta como para hacer algo así aunque sea por sus hermanas, entonces por descarte tenía que ser una de las quintillizas que actuara bien y que además quisiera Hacerle un favor a Ichika Y esta no es más que la propia Ichika Y es aquí cuando Futaro se da cuenta que Ichika Estaba intentando sabotear a Miku Literalmente interponiéndose en el camino De una de sus hermanas que sabía que le gustaba a él Le voy a decir una cosa Ichika le dice a Nino que ambas luchaban a su manera Pero es que no es cierto Porque mientras Nino se esforzaba Literalmente por acercarse a Futaro Hacerle bien y hacerle saber Sus sentimientos de manera directa La manera de luchar de Ichika fue literalmente Deshaciéndose de la competencia Perjudicándolas a todas ellas en el proceso Y de ninguna manera haciéndole saber sus sentimientos de manera directa a Futaro Por lo que cuando Sanación se trata sanas. de estrategias amorosas Definitivamente la de Ichika fue la peor Porque no solo iba a terminar rechazada Sino que aparte iba a perder la confianza del chico y de todas sus hermanas definitivamente creo que todos sabemos que esto no iba a llegar a ningún lado. Así que hacer todas estas acciones no hizo más que terminar de cavar su propia tumba. Pero de hecho, si prestas atención a la trama, ella fue la más cercana a Futaro. No solo fue la primera que lo conoció en la escuela, era la primera que fue a su casa y es más, es la que más tenía contacto con la familia de Futaro. Tanto así que llegó a quedarse en su casa durante una temporada y convivía perfectamente con su padre y con su hermana. No solo esto, sino que en actitud y de madurez yo podría decir Que los dos más cercanos son precisamente Futaro e Itsuki Si me lo preguntas a mí personalmente Quizás el mejor partido Para Futaro era la misma Itsuki Pero si esto era así ¿Por qué no terminaron quedando juntos? Bueno esto tiene que ver con muchas cosas La primera es el orgullo Recordemos que tanto Futaro como Itsuki Tienen casi el mismo nivel de orgullo Itsuki empezó a estudiar sola Intentó separarse de sus demás hermanas Pero en todo momento sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que solo lo estaba haciendo por orgullo, aún así no podía evitarlo pero a pesar de esta actitud inmadura siempre supo que era lo correcto, es más desde la primera vez cuando drogan a Futaro termina ella haciéndose responsable de él y llevándolo hasta su casa fuera de que era la única que podía tener conversaciones más o menos normales con Futaro, siendo básicamente si podríamos decirlo así, su mejor amiga, con quien tanto él como ella podían desahogarse, podrían compartir puntos de opinión, podrían discutir básicamente de lo que estuviera pasando Pasando en ese momento y alguien con el que Futaro podía contar en todo momento. Pero entonces, de nuevo, ¿por qué no quedaron juntos? Y es que tiene que ver todo con esto. Y es que Itsuki y Futaro se veían como iguales a todo momento. Como amigos o incluso como hermanos. Personas cercanas que comparten mucho de su vida. Pero esto no necesariamente tiene que derivar en cosas amorosas. Y es que déjame decirte, tal vez algún día en tu vida encuentres a una persona con la cual puedas compartir un montón de gustos, maneras de pensar, que sean iguales en casi todo y pensarás que por eso es una buena idea que salgan y tengan una relación romántica pero no necesariamente es así muchas veces cuando quieres que una persona esté a tu lado lo más probable es que necesiten complementarse y es muy difícil que una persona se complemente a la otra si no tienen gustos diferentes si todo lo que comparten es lo mismo porque puede que para ambos les sea difícil crecer bajo estas circunstancias puede que en algún momento ya estén tan acostumbrados a esta mecánica que cuando llega el momento en que uno de los dos se dé cuenta de que tiene sentimientos por la otra persona quizás ya no funcione y esto precisamente le pasó a Itsuki quien no se dio cuenta bien de sus sentimientos por Futaro hasta literalmente el día del festival escolar cuando él ya se iba a declarar para cuando Itsuki lo besa durante el festival ya no había nada que hacer Ahora pasemos con la respuesta de este video. ¿Por qué Yotsuba? ¿Por qué Futaro la eligió específicamente a ella? ¿Y es que recuerdas la metáfora del inicio? En este caso, el amor era como ver tranquilamente las nubes, precisamente en el caso de Yotsuba, para cuando Futaro se le declaró, ella misma no podía entender por qué él había tomado esta decisión. De hecho, lo rechaza, diciendo que no tiene que conformarse con ella, puesto a que no es ni la más bonita, y mucho menos la más inteligente de todas las hermanas, que seguramente estaba confundido o algo había pasado a lo que Futaro le dice que no y aunque ella lo rechaza e intenta escapar él la persigue, para cuando no voy a decir que la alcanza porque termina casi matándose a la mitad del camino ella va y lo ayuda y él le atrapa la pierna ah, aunque es estuviera una línea, literalmente yeah. en el suelo y mientras ella llora sin entender por ah, es qué había gente. sido elegida él le explica que todo esto había sido gracias a ella y es que si te lo pones a ver bien, es cierto él explica que ella estuvo con él desde el primer momento, desde el inicio de los cursos de estudio Desde que se vieron en la cafetería Fue la primera que lo ayudó Quien siempre estuvo ahí Quien siempre tuvo el <risa> La eligió por un jugo de naranja <risa> Una mujer es como una cerveza <risa> No, no, no, mentira, pero <risa> Cuando vi por primera vez Pensé que, ¿qué, carajo? <risa> no, pero Quizá hay algo detrás Pero no prestes <risa> Quiero beber otra mujer <risa> progresar y estar junto con él que cuando fue el festival de verano los dos estuvieron juntos divirtiéndose asustando a la gente que fue gracias a que ella lo nombró delegado de la clase que pudo tener una mejor comunicación con todos sus compañeros de grupo porque antes él no pensaba que tener amigos fuera algo importante y ahora no solo las tenía ellas sino que ahora era admirado y querido por la mayoría de su grupo escolar y estos solo son unos pocos puntos entre muchas pero muchas cosas que él da como ejemplo y es que si te das cuenta incluso en el día de esquiar cuando futaro rebel a los escritos que había hecho para Raiha para irla a contar sus historias podrás darte cuenta que literalmente en todas las historias dice fui de campamento con Yotsuba Yotsuba me llevó a esquiar Yotsuba estuvo comiendo tal cosa Yotsuba me dejó encerrado en un almacén Y este tipo de cosas ah, Desde darte cuenta que ¿Por qué este tan intenso? Ya tenía sentimientos hacia ella Y no fue por otra cosa de que porque se sentía Acompañado, había alguien que Lo apoyaba sin importar qué es lo que Pasaba, alguien que cuando él se sentía Mal le daba ánimos y cariños Alguien que lo apoyaba en sus locuras Y que literalmente lo ayudó a conocer A un montón de gente más Que ahora es importante en su vida Y sin mencionar que es la única chica que puedes siempre sacarle una sonrisa genuina. Por ejemplo, recordemos la escena del columpio. Fue la vez que Futaro más se rió literalmente en años, ya que pasar tiempo con ella simplemente era divertido. Y es que cuando tienes una pareja, mucho más allá que buscar simplemente una relación romántica, afectiva o incluso sexual, una de las cosas que tienes que estar consciente es que vas a pasar mucho tiempo con esta persona. Y si eres afortunado, hasta el resto de tu vida sientes que vas es muy difícil de creer con todas las porquerías que tenés atrás. No, no puedo tomártelo en serio, amigo. Tiempo con esta persona. Y si eres afortunado... Si no me lo tomé en serio, amigamente, como me tomé en serio soy de Tu vida Y qué mejor que si esa persona no es solo tu esposa o esposo Sino también tu mejor amiga, tu confidente Y esa persona que siempre va a estar ahí Así podrás estar seguro Que incluso después de que pase el festival de fuegos artificiales Podrás estar viendo el cielo tranquilamente Viendo las nubes pasar Ves a ver que ver anime continuamente Va a distorsionar tu cara Y seguramente esa persona va a estar ahí a tu lado Acompañándote Ah, no entendí nada. <risa> bueno, gente, si te... ¿Qué carajo fue eso? No sé. Eh... Nos vemos. Vale, estoy cansado. Bye. ¿Te han parecido valiosos estos tips? Si es así, por favor, métete el dedo. <risa> y ahora que me está persiguiendo la policía, voy a tener que marcharme hasta nunca cazoque